¿Qué me va Primera sangre. Sinato Triple. <tose> Let me bounce, <laughs> let 'em bounce, let let a Let and flick it up a disco let me gas up